feliz y contenta porque les traigo un video increíble, maravilloso, estoy pero emocionadísima y si ustedes se han dado cuenta por ahí en internet están imitando el maquillaje de alguien que mejor dicho que quieran, que admiren, de otras youtubers, de maquilladoras mejor dicho y hoy voy a hacer ese video y la verdad estaba esperando por este momento para mostrárselos porque estoy muy emocionada, es una persona que admiro inmensamente se los juro y um, es una persona hermosísima, es una mujer divina, muy dulce y es súper, súper amorosa y la verdad a mí me cae muy bien, es súper linda. Y siendo esa persona por quien comencé a hacer mis videos, eh, pues decidí hacer como este homenaje o hacer este video con ella. Y pues nada, hoy voy a invitar el maquillaje de Laura Sánchez O como también otros la conocen en Instagram, como Laura Makeup Y estoy muy emocionada Quiero resaltar que esta toma de saludarlos, ya la había grabado pero se perdió Estaba sin maquillar, estaba literalmente sin nada en mi cara Pero se perdió, así que me tocó sentarme a grabarles ya con el maquillaje puesto Pero bueno, no importa No voy a hablar más y comencemos Creo que quedaron. Vamos ahora entonces a seguir con los ojos. El primer color que voy a poner es este que es un color clarito como medio vainilla. Voy a ponerlo en todo el párpado móvil. Yo tengo ese pincel. Y desert sand. Creo que está usando ella. Y ese pincel yo lo tengo un poco sucio. Mi bonita que la amo para limpiar brushes. Es están necesitando, Pero ella la tiene súper limpia y se la tengo acomodado creo que la había usado anteriormente y pues ya dice que toca ponerlo en todo el párpado móvil todo el párpado ¿Los? móvil voy a comenzar entonces con este naranja de acá y vamos a ir difuminándolo en la cuenca del ojo este verdad es que tengo dos y no sé cuál está usando o sea, tengo estos dos, pero creo que ya está usando este... La cuenca de ojo. Vamos concentrando poco a poco el color y vamos difuminando. La idea es que en esta parte de acá quede más suave y en medida que voy concentrándolo acá, quede como más fuerte en esta área. Solo tengan en cuenta... Bueno, creo que ahí va quedando como algo parecido. ¿Ustedes qué dicen? Que voy a poner es este que se llama saffron o saffron, no sé, y es como un rojo vino tinto, súper súper lindo. Y ese lo ponemos bien cerquita a las pestañas. Yo creo que es como una brochita así, ¿no les parece? Entonces es este por aquí. Ella dijo este, el saffron, tampoco sé cómo se pronuncia eso. Y Laura lo está poniendo, creo que lo cogí mucho, y lo está poniendo en la. Como en el borde de aquí. Así con la brocha más precisa. Y vuelvo con esta y vamos a difuminar el borde. Lo ponemos, y ¿sí ven que no estoy pasando de la mitad del ojo. Que tanto tengo que difuminar, pero creo que es mucho. Porque el de ella se ve perfecto. Y el mío se ve como, como si alguien me hubiera escupido el borrón. Morado y ese tiene que quedar bien bien concentrado en esta esquinita de acá Entonces para ese vamos con una brocha todavía más precisa Y el morado que voy a usar se llama ametista Es este de aquí okay, Voy a usar esta Pues no es como del mismo pero es más precisa que la otra Entonces creo que voy a usar esta acá. Y poco a poco lo voy llevando también hacia adentro como sobre la cuenca del ojo. Vamos a hacer un corte de cuenca un corte de contorno, pero muy, no sé, chiquito. Y como está en la mitad, ya van a ver que todo esto tendrá sentido muy pronto. Como que ya le veo la forma. Y voy la con vez. la brocha grande otra vez. Y voy a difuminar un poquito ya solo ya en la parte de momento. arriba. Y sé que no nos preocupemos por la parte de arriba. de acá, pero aquí adentro. Ven como voy limpiando. Voy a hacer como una media luna en esta parte. Y allá le vamos dando el efecto que queremos. Y esta rayita que marqué acá con la prebase o la base para sombras es que no sé hasta dónde lo llevo pero como esta parte y ella le vamos dando el efecto ay ya lo arreglé, creo que ya como que lo arreglé lo que había hecho mal Perdón, si les estoy tapando un tin ahí, sino que estoy como intentando. A ver, entonces. Es que le quedan divinos los ojos, se los juro. Me encanta. Divino, divino, súper brillante. Entonces, voy a tomarle la brocha y voy a empezar como a empujarlo en esta parte del párpado. Bueno, miren qué lindo está quedando Voy a poner la sombra brillante en el centro Así que dije, hay que cambiar un poco Entonces voy a usar este delineador líquido de NYX Vivid Brights El color amarillo Y Bueno, quiero decirles que yo no lo tenía Pero lo compré, estaba muriéndome por comprar estos de NYX Y compré varios colores Y aproveché para comprar el amarillo Así que también lo tengo Quiero que sea como acá Delgadito y que en el centro del ojo se ponga grueso. Así lo quiero. Entonces, si ¿sí ven que es delgadito, grueso, delgadito, como si fuera más o menos el sol saliendo. Vale, el sol saliendo. Intentemos el sol saliendo. Oigan, okay, no, espera, tengo mucho <risa> Como en la forma del ojito más redondito, entonces le queda más fácil. ¿Y ven que es delgadito, grueso, delgadito, como si fuera más o menos el sol saliendo? Acá yeah. okay. delgadito, esta okay. línea está... ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está. Algo así, entonces que sea más grueso en esta parte y que vaya así hacia afuera. Y voy ahora con un pañito desmaquillante Y vamos a limpiar acá abajo Que es un poco de corrector debajo de los ojos Este que estoy usando es de Too Faced Y me gusta muchísimo Yo no uso el corrector antes de la base Pero bueno, voy a hacerlo igual que ella Plicamos hasta atrás Y aquí en Uh. Con. Ay, odio cuando no me sirve el gotero. Así en el centro de la cara. Un poquito porque ya tenemos bastante corrector. Okay, okay. Y con la Beauty Blender húmeda comenzamos, por supuesto, a difuminar. De fumine, de fumine, de fumine. Oigan, es lo máximo oh, Voy a aplicar un poquito de contorno de crema Este es de Tyra Banks Y me gusta mucho el color Vamos a poner un poquito aquí Aquí, aquí, aquí, aquí, aquí Ok, entonces yo no tengo el de Tyra Banks Pero tengo este Y pues es en barrita Así que lo vamos a poner en los mismos lugares Me gusta mucho el color Vamos a poner un poquito aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. Okay, entonces, Aquí, aquí, aquí y aquí. Se sumen donde tienes que hacer zoom Ok, yo tengo esta brochita angular. Ya funciona y simplemente voy a difuminar esto hacia arriba. Uh, y acá. <risa> Le vamos a pasar otra vez la Viri Blender un poquitito como para asegurarme que todo está bien difuminado. Ok, está comiendo. vamos <risa> Vamos a. No. Ah, vamos a... Sellar. Y, y para, sellar para sellar vamos con Tantone para un poquitico En esta brocha de, de la paleta De paleta con contornos de Kim Kardashian Ok, yo no tengo este, voy a usar el mío No importa, pero es muy parecido Obviamente es un polvo para sellar Okay, voy a usar también uno parecido Este es súper chatico, igual a este Obviamente creo que el de ella es un poco más pequeño Pero es chatico aquí. O sea, Quiero que sepan el polvo que está saliendo Y una Y bien Perfecto. La paleta de Kim Y voy a usar el color Esta es la paleta más clara Voy a usar este color de acá para contornear Y para eso voy a usar el lado Gordito o redondito Y mm -hmm. e ir haciendo circulitos Hacia arriba para difuminar Voy a pasar ahora al iluminador y voy a usar Este de una marca que se llama Magic Cosmetics ¿Qué dorado? Voy a... Ok, dorado casi amarillo, yo tengo uno parecido, no tengo el mismo obviamente, pero tengo uno muy parecido, Esperen, Dorado casi amarillo. Ay, ay, ay. Este de acá, este, este, yo creo que va a ser ese. ¿Lindo? Más brillo y se ve como más el sol. No <ríe> sé. ¡Qué lindo! Uh, un vamos a poner este delineador amarillo, es un lápiz de ojos amarillo voy a ponerlo en la línea de las pestañas bueno, obviamente yo no tengo ese lápiz, pero me voy a inventar esto, no sé qué tal salga, espero que no me dañe los ojos pero voy a utilizar el mismo que utilizamos de NYX, el amarillito y lo voy a aplicar con, con esta brochita ok, ahí Ok, creo que funcionó funciona. La sombra morada no importa Vamos a tomar primero el naranja que pusimos arriba Y vamos a poner bastante en esta parte de abajo Concentrándolo más que todo en esta esquina de acá Ya después cuando quede poquito producto en la brocha Lo vamos llevando hacia adentro Ok, ahora nuestro primer o oh, máscara Un momento oh, Con amarillo en las pestañas se vayan Porque dañan mucho el maquillaje hermosas pestañas estas son de la marca Lily Lashes son súper súper bonitas entonces otra vez el dorado como para que tenga coherencia con los ojos es tan lindo este iluminador o sea, estoy ciega voy a usar el de la paleta Peach, este de acá del centro y el rubor, ustedes saben que me gusta ponerlo debajo del iluminador y okay, voy a utilizar este, no tengo el mismo pero voy a utilizar este de Eclipse, que es muy parecido ay, oh my god, me puse too much, but I think ok, espérense tengo que iluminar este porque creo que me puse mucho, no sé, cambié el labial como que los mezclé porque el otro estaba súper rojo entonces utilicé este, este de Tarte Cosmetics y este es el color exposed. entonces creo que me quedaron muy parecidos a los de Laura ya terminé el maquillaje vamos a poner un poquito de fijador para que no se corra y que quite la textura polvorosa bueno mis amores ya terminamos con Laura y espero, espero, o sea no, no no sé yo quiero oír sus opiniones porque una vez lo ve bien, otra vez los ve mal, como que una cosa no le gusta, la otra le gusta, entonces no sé. Quiero que me den sus opiniones a ver si se parece mucho al de Laura o no. Obviamente ella es como muy pro, entonces sé que no me va a quedar igual. el este video era eso, como que ustedes me digan cómo divertirme, y que ustedes me digan como oye, está súper chévere o no, oye, está un desastre. Díganme lo que quieran decirme, la verdad. No importa, pero yo me divertí muchísimo haciéndolo y más que admiro un montón a Laura. Así que, bueno, nada, así fue nuestro look final con Laura Makeup el día de hoy. Y eh, obviamente ya se ve espectacular, o sea... <risa> pero bueno, espero que les haya gustado mucho este videito. No se les olviden seguirme en Instagram, en Vero y en Facebook. Porque seguiré subiendo muchísimas cosas más. Denme más sugerencias para próximos videitos y yo los estaré haciendo con gusto. No, les mando un besito muy grande. ¡Chao!